Vale, vamos más quitando las películas, vamos a poner las que tú... Y porque yo, y yo igual dejaste películas, no, no dejaste como... No, pusiste como la... Ah, ya, era hasta que era... ¿Por qué, dale, como dale, si tú, tú? Vamos... No, es que tengo problemas para leer. <risa> Leí como pensé que era la histórica. Ahora lo mismo. Pero dale, sí. vamos, una por una. Vamos por la 10. Número, como dice, número 10. Número 10. ¿Cuál es? Furios 7. Eh, Rápido y Furioso 7. Que esa, ah? oh. de hecho, hay que recordar que fue taquillera porque es la película donde se murió el amigo ruso, que no me acuerdo cómo se llama. Y que le hacen un final ahí, todo, todo, lo, todo muy simbólico. Y de hecho, creo, creo que me parece que es la única parte buena simbólicamente buena que tiene la película Qué emocionante cuando se despide el rucio del pelado que, que en Dios no lo sigo mucho, a mí me cargan los autos y me cargan Rápido y Furioso, no, no, no sigo mucho pero Rápido y Furioso encendió un movimiento acá de, en Chile sobre el no sé si lo habrá sido ello, pero había mucha gente siempre, el, había, el la siempre tres, tres fascinaciones tiene la fascinación del del de las mujeres en nuestra época no fashion el fútbol de las tuercas o sea, hay gente hombres que se calientan con tuercas hombres que tienen que iban con tuercas tú decís debe tener un nombre tuercafiria, producción nocturna con tuercas así se llama entre paréntesis entre hay visto el video del del del loco que lo pillan así eh, teniendo sexo con un auto qué loco aquí no hay loco ¿ah? Ah, no, no, no, no, no, pero no estoy hablando de ti, cada vez que viene un loco hay, no. otro, hay otro lado. No, pero es que ahí hay, hay un loco así como andando en la calle, como grabando la bola, y de repente como que está, está caminando y de repente pilla un loco detrás de un auto así moviéndose y bailando. <risa> o sea, y se acerca y efectivamente el loco ahí con el tubo de escape, como... Y bueno, se levanta así como... Y claro, puede ca, caber, de, fue de, caber de, que sea, de que sea aficionado, que esté como actuado para, para hacer la bola, pero me pareció muy real y como que, eh, que y, y, y estuve investigando y parece que sí, parece que sí, existe, existe gente que le gusta tener sexo de no, auto abandonado, así que si tú tenés tu auto y lo estás haciendo ahí, ten mucho cuidado con esta clase de degenerado. No. Además de robado, violado. ¿Violado? <risa> mi auto fue violado, mi auto contra su voluntad, claro, y, y, e implica una serie de requisitos legales que quizás hasta dónde vamos a llegar. ¿Cabe? Si tuces la auto, no. Fuera de mi casa. Bueno, <risa> <risa> podría, podría agarrar la Rápido y Furioso. Podría agarrar esa línea, digamos, de violador de auto y hacer toda una trama ahí, de un punto de giro, obvio, loco. Que todo eh, esto, a todo esto, antes ¿ah, parece. No, no, que lo he visto. has visto la última Rápido y Furioso? Ya que van como en la nube, la bien. No, ¿Ya? yo vi. Y, puta, yo no recuerdo, yo fui. Por, Fui con el feminista una vez, y con las chicas de todos lados, las amigas en común. Ya. A ver un debate furioso, que a este cabrón le gustaba. Y... Alto efecto especial, ¿cachai? Es que el rollo del auto, el, el, el rollo del... De, ya, esa weá, ya. Hay gente que, por ejemplo, le gusta la mecánica, ¿cachai? Le gusta la culata la culata, se me quemó la culata, ¿cachai? Y nian la weá bajan La, la culata, barata, la... la palata, le gusta la, la culata, uh, se calientan el transmisor. Sí, ya, pero, ¿cachai es que yo siento que eso igual es como más interesante? Porque, por ejemplo, a mí cuando se me quemó la culata, es todo un circuito, pues bueno, estamos hablando de un circuito, ¿cachai? Ya, que, si yo de auto no sé nada. No, pero, es que yo tampoco, pero tuve que aprender porque quería cachai si me estaban cagando o no, pues... Sí, pues, <risa> sí, sí, así uno así aprende. Sí, pues entonces, eh, pero este no va por ese lado rápido y furioso. A la, la gente, que le, gusta, eh, molesto, A la gente que le gusta apurones y molestos, apurones y molestos, que sí, son muy molestos, gusta este. usa básicamente el tuneo del auto, bajar el auto, ¿cachai? el dramador, las aletas, claro. hacer un pescado. Sí, sí, <risa> sí, de cacho sí, entonces, entonces, igual que... pero. La línea de, nos va por la línea de la mecánica ¿Cachai? Porque la mecánica Igual dentro de sí, yo siento que igual tiene Como su rollo interesante, ¿Cachai? Cómo hace Cómo, hace, puta, cómo funciona, cachai, la benzina Cachai que hace contacto no. Y alguna fila Pero, Rabio y Furioso A mí, yo, yo no yo, yo he visto muchas películas Y hay películas que sinceramente No me acuerdo de nada, Rabio y Furioso por lo que yo tengo entendido es que son Unos problemas que son como ladrones, weón. Yo, la, esa la película que fui, están robando benzina, weón. Sí. Esa fue la del y, y que, ¿Lo que loco pasa... daba como la, la vuelta así. Ua. Ah, pero es que ese es un cambio de un cambio paradigma. Lo que pasa es que ya Radio Feroz ya son 10 películas y perdió toda la dirección que tenía en principio. Pero partió siendo una película de gente que le gustaban los autos y gente que le gustaban los fotos de las minas y música rock. Y de rock. Y de, y de policía y todo. Ya, a partir siendo eso. Pero en algún momento, entre las cuatro, las cinco, por ahí, ya se transformaron, ya como que dijeron, sabéis que ya vos dale, esta weá no se trata de auto, esta weá se trata de superhéroe. O de, o de no sé, bueno, de, ya, Y ahí ya empezaron con un bolón de el auto saltando de un edificio a otro. Un auto en un tornado que se tira y que el otro se lo salva con un helicóptero transformado en un auto. O tres autos que vuelan y que caen para acá. Ya, ya, es lo mismo. Ya, o sea, ya, ya <risa> está como que no... Sí, sí. De hecho, la última, ¿eh? Se van al espacio en un auto. Literal. Literal, literal. <risa> literal. literal. Van a un, a un satélite y adaptan un auto y lo tiran al espacio. Pero bueno, están andando en el espacio, en el campo. Entonces ya cabe para sí. todo. Ya próximo rápido y furioso, 10 regresan al tiempo. ¿cachai? Ya pueden meter lo que quieran. Oye, pero las películas en los Causo años 80, las películas en los años 80 igual, ha, ha, ha, hacían esa hueá, po. Funcionaba la 1, funcionaba la 2, y empezaba la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Sí, y ya Sí, con sí. una Exactamente, hay, muy, hay una... muy buena analogía. Pero la diferencia, la diferencia es que las otras películas, el presupuesto era de esto, y después el presupuesto era más bajo, después el presupuesto más bajo, sí, y después la 6, la 7, era una mierda, ¿cachai? Hay, una... Vida, ¿Sí? hay además, un comentario. Rápido furioso la segunda película más cara, la tercera más cara, más cara, y ahora le están tirando mucha, mucha plata, mucha plata. Entonces, recauda mucha plata y, y tiene que ver con el rollo de, ahora no tiene que ver con autos, tiene que ver con el rollo de la familia. Ahí agarraron, por ahí agarraron el tópico. Entonces, sí, pero lo que de pasa es que la película que tiene que ver con el auto, mujeres, música, cachai, efecto especial y entretención, pues eso es lo que habla en el cine igual en un principio sí po, pero ahora después derivó en un grupo de, de, de locos muy amigos que hacen que hacen cosas de superhéroe porque a, a, bueno, hay, una, hay una escena bueno, hay una escena de rápido furioso donde le disparan al pelado y bueno como que no bueno, como un superhéroe bueno, que le dispararon así y en vez de ah oh, el bueno, como que mira para atrás y mira el que le disparó y le va a pegar y está como que ni siquiera le dolió el balazo entonces ya casi, o sea, o sea, se ah, empieza okay. la autoparodia, la autopa cuando empieza, cuando en la autoparodia, ya no en, es, sin retorno ya, te empezáis a burlar de ti mismo y ya... Pero es, una, ¿tú, es una parodia evidente o tú ya como Porque, que ya antes... No, no, no, sí, en la última Rápido y Furioso, en la última, hay una escena donde el negrito empieza a decir, oye, no es sospechado de por qué tenemos tantas aventuras y nunca nos pasa nada, a lo mejor yo creo que estamos en una película a ese nivel de autoparodía ¿cachai? cuando entonces ya claro ya no, no hay no hay vuelta atrás. Batman, yo dejé de creer igual es importante creer en las películas por si no las dejáis de ver por ejemplo yo cuando dejé yo yo cuando era chico y dejé ya como que me, me, me mató Batman fue cuando estaban tiroteo, Robin y Batman y el loco dice ahora Robin y pa y le pegan a los huevos y el Roy le pregunta, ¿y tú cómo supiste, cachai, de que había que saltar? Porque conté las balas. Es como... Claro. Y Barnard se ha pegado unos patinazos con esa wea sí, sí, sí. Con... sí, contar las balas, en un momento así, igual es como... Mira, mi Radio Furioso, la verdad es que no es... He... No he visto Radio Furioso y yo creo que es un, un público que le interesa ver esas películas. Más que nada que alucinan los Claro, yo, claro. Yo bueno, que yo bueno, me acuerdo cuando empecé con el boliche, eh, había, el movimiento estaba así como... Hay gente, no sé si estaba formado o se estaban ya formando muy dirigidamente. Gente que llegaba con los autos, ¿cachai? Y, y todo así como... Eh, todo con los autos así como arreglados, ¿cachai? Yo no, me he no yo cono conocí una persona que trabajó conmigo y le puse un bramador al auto, ese se fue a Estamos hablando de 30 minutos de, de, de con ir un bramador de ida y 30 de vuelta. Sí, no, sí. no, qué rico, rico. Loco, sí, qué bueno no, no, yo no a sacarle la weá, pues, porque el dolor de cabeza todo el día Y lo otro sí. que me contó esta persona, que tampoco era weón, pues sí, si, le gustaba el rollo, pero se lo sacó. Y me contó que una vez un, loco, un amigo de él bajó, y no es que baja del auto, ya. El auto tiene una altura del piso, sí, sí, sí. al piso. Sí, si lo luego lo Ya, pero el huevón, en la primera lluvia quedó atrapado en un. Sí, En un. En un, en un ¿Cómo se llama? En una poza, pues si sí, acá en Santiago se inunda, igual todavía es menos que antes, ¿eh? pero igual hay sectores de poza y que hay en la de ¿Te la de la, sí. Po. Y una vez con mi papá, llegando a mi casa, en un maruti, crucé el de cuña máquina, bro! Cuando hacía frío y el te calaba día, no hasta los no puestos. Bueno, en un Maruti, amo, mi papá, weón, y el Maruti navegó, literalmente navegó, para cruzar de, de, de Diego Portales a los dos de No saben que los que puente alto, weón, que el mar que había antes en los años noventa, por mí. Puta. El río de Walker, weón. Imagínate a Toreto, a Toreto por las calles de Santiago, weón, cuando al primer, al primer, al primer agujero, weón, bueno, cagó, cagó la película, o terminó la película. Sale una la vuelta, las primeras están para allá, vamos a estar para yendo